Es que no mueves la boca para nada, no abres la boca para nada. ¿Quién yo? No tú. Tú sí, tú sí. Cantas muy bien además. Gracias, gracias, ¿Qué guapa. Tú mueves la boca y yo te hago la voz. ¿Y por dónde me metes la mano? No. <risa>